Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio donde están encontrando todas las noticias más recientes del imperio naciente legal de la marihuana. Y hoy vamos a ver lo que es una prometedora inversión, que es un artículo que vamos a estar viendo de eleconomista.es para que ustedes vayan a verificar ahí toda la información que vamos a estar dando ahí. Y en otros asuntos también vamos a comunicarles que el presidente de México está vivo y por qué lo mencionamos en este podcast, pues porque se llama Negocios, Cannabis y Política y pues como ustedes saben, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido e internacionalmente conocido como AMLO, pues siempre está muy presente en, en las redes sociales, en todos los medios, tiene su propio medio, su propia mañanera, que todos los días están ahí, todos los periodistas todos los días haciendo una rueda de prensa, así es de que con un día que se ausente pues todo mundo ya está preguntándose dónde está el presidente, qué es lo que está pasando, porque pues es un presidente muy mediático, yo creo que el más mediático que hemos tenido en México, y pues ya apareció, ya dio un mensaje, entonces pues vámonos directamente a la nota de economista.es. y pues comienza diciendo de la siguiente manera, los defensores de la marihuana en Estados Unidos celebran cada 20 de abril su día, aunque hoy, eh, 4.20, como se conoce la fecha, este, en términos informales, el sector tiene poco que celebrar, señala, señala Ben Lider, eh, que es pues una estratega de E. Toro, no sé si han visto esta plataforma donde pueden invertir en distintas cosas. Aquí no se dan consejos de inversión, cada quien haga sus propias investigaciones. Así es de que vamos a seguir con este artículo. Pese que el mercado de la cannabis tiene buenas perspectivas para el futuro, su potencial todavía no se ha desbloqueado. Vean la palabra que está utilizando este especialista de e toro No se ha desbloqueado. Y estamos hablando de Estados Unidos. ¿eh? Nada de que ni, ni que esperen de, de lo que está pasando en México De hecho, su particularidad es que no se sabe para cuándo despegará esta industria una, una incertidumbre que últimamente ha castigado a sus inversores Pues ya ven que en esta plataforma pues están eh, Pues invitándoles a que inviertan en cannabis Y pues están en ellos mismos viendo lo que yo ya les había dicho desde 2019 Que el arranque no iba a ser así como todo mundo se lo esperaba Como si fuera... El mercado del alcohol o del tabaco, como mucho mundo o muchas personas lo han tratado de relacionar. Y pues vamos a seguir con el artículo. Oh, ya me ando ahogando. Dice, no hace falta más que mirar el rendimiento de los fondos cotizados ETFs del sector. Eh... Por ejemplo, está eh, el US Cannabis, que es un ETF, ha caído un 24% en lo que va de ejercicio, es decir, prácticamente una cuarta parte de su valor. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes invirtieron en este ETF, 100 dólares, pues ya perdieron 25, ¿no? Pero su desplome en el último año eh, asciende al 70%. Otro indicador, que es el Horizons US Marijuana Index eh, ETF, se ha dejado cerca de la mitad de su valor en los últimos seis meses y en el último año la caída es del 65%. Aquí estamos viendo pues, lo que está pasando en términos de inversión, pero por ejemplo tú, emprendedor y emprendedora canadica, pues me dirás, ¿eso a mí qué? ¿o, o en qué afecta la regulación? Pues afecta en gran manera porque ese es un mercado global, ese es un, no es un mercado que nada más esté dando... Aquí en México no es un mercado que nada más se esté experimentando aquí, al contrario, el, en, el, en el lugar que más se está experimentando o el país que más se está experimentando, donde más avances hay, pues es en Estados Unidos. Y pues aquí dice que todos se han desplomado mínimo 25% en lo que va del ejercicio de las inversiones. Esto lo dice aquí el economista.es, pero se los viene a decir hasta hoy, 2023, cuando yo se los dije en el 2019. Ya esperen mis próximos eh, pronósticos para la industria del cannabis, ahora eh, el día 3 eh, voy a estar en, en esta Expo, Expo With World México, que va a ser en León, Guanajuato, en el Poliforum, así de que estén atentos porque ahí voy a dar las nuevas las nuevas cifras de esta década, de los 20-30, cómo, cómo va a estar evolucionando si va a ser así de rápido como muchos pronostican, eh, porque realmente esto es una carrera pues, de resistencia, eh, no, de, no de ver quién llega primero. Vamos a seguir leyendo el artículo del economista. El crecimiento del sector se ha visto restringido, no ha crecido al ritmo que muchos predijeron. Ya ven que todos se la pasaban predijiendo que el mercado recreativo, que cuando se legalice la marihuana en México... que no, la gente que opina eso es gente que de verdad no sabe nada, nada, nada. Pero pues bueno, aquí estamos viendo estos especialistas, que son los que están viendo los números diario, que están viendo lo, quiénes están invirtiendo, quiénes están invirtiendo, quiénes están perdiendo. Y vamos a continuar. El crecimiento del sector se ha visto restringido. No ha crecido como muchos predijeron, y esto queda ilustrado por lo pequeño que sigue siendo en comparativo con otros sectores. Eh, podríamos compararlo con lo del alcohol o del tabaco y pues todavía la industria del cannabis pues está en germen, está germinando, es apenas, eh, apenas está viendo la luz y es lo que ha estado explicando pues esta estrategia de mercados de plataformas globales. El mercado de cannabis en Estados Unidos se, se ha estancado porque su regulación no ha avanzado y eso hace que siga eh, muy rezagado frente a la industria del alcohol o del tabaco, por ejemplo, que era lo que les estaba mencionando ahorita, eh, la, mayor eh, la mayor capitalizada en este ámbito, pues fue... Eh, es eh, Cural... Cural... Curalad. En, con 1.753 millones de dólares de valoración y la tabacalera Philip Morris multiplica por 89 esa cifra. Entonces, imagínense el tamaño de la industria, que sí es muy prometedora, pero va a pasar por etapas, ¿eh? Vamos a pasar por etapas. Vamos a ver cuántas personas andan por acá en Facebook, por favor compartan a los que van llegando dejen sus preguntas sus comentarios ya saben que todos los días vamos a andar por aquí ya cercana a la medianoche vamos a estar transmitiendo completamente en vivo y pues vamos a continuar esto implica que la maniguana está permitida por ciertos para ciertos usos en ciertos estados aunque también eh, tiene importantes limitaciones ha habido una gran decepción en el sector por falta de movimiento hacia la despenalización federal de cannabis en Estados Unidos probablemente el mayor mercado del mundo había esperanzas de que esto ocurriera con el presidente demócrata, que pueden eh, disiparse aún más si los republicanos vuelven a gobernar en 2024. ¿Qué quiere decir? Pues que simplemente para el mercado de los Estados Unidos está teniendo un panorama medio sombrío, ahora imagínense pues, lo que va a ser 2024 para acá, para México. Pues sí si es una prometedora inversión, dice aquí, hasta ahora se ha levantado inversión con el foco puesto en el potencial del mercado o el crecimiento de la demanda, señala la NCIA en el informe sobre la oferta del cannabis de 2022 en Estados Unidos. El sector todavía tiene varios retos por delante, como la generación de caja y la rentabilidad. Un informe de Bloomberg eh, explica que los resultados de esas empresas en Canadá van a decepcionar en este primer trimestre, aunque lo positivo será su mejora operacional gracias a la reducción de costes que han emprendido. El vecino país de Estados Unidos es uno de los que ha regulado el consumo del cannabis, pero pues sigue siendo ahí completamente legal, eh, por eso es un reflejo de la situación actual. ¿sí? Entonces, pues esto está pasando en Estados Unidos, eh, En Canadá, y pues el cultivo, por ejemplo, de cannabis en Estados Unidos fue de, dos, de 22 millones de kilogramos, lo que incluye el ámbito legal y el ilegal, según la NCIA. Sus ventas ascendieron a los 29.300 millones de dólares y se espera que el mercado se multiplique 2,7 veces en 2030, lo que matiza la Asociación es que la demanda crecerá aunque su aumento no será sustancial, pero lo que sí ocurrirá es que irá abandonando lo ilegal y se transformará en una demanda legal. Está fuerte ¿no? lo que dice esta eh, nota, para todos los que la quieran buscar, está en punto economista.es para que vayan y, y, y, y corroboren esta información, para que no vayan a pensar que me la acabo de inventar. Y pues bueno, eh, esa es la información hasta el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, ya cercana a la medianoche. Vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días. Es cuanto. Nos vemos. Hasta la próxima. Estoy en pie de orden.